Ah, y la zona principal, que no lo veía antes. Miren, allá, allá arriba. Es la característica principal que tiene el templo de Shu -Zu Yuyuan. -Zu bueno, es el bar por donde ingresamos. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Kuala Lumpur, en Malasia, y hoy vinimos al templo Shu -Zu Shuen. Difícil, ¿no? Es uno de los templos más importantes, uno de los templos budistas más importantes de Malasia y de los pocos que sobreviven. Como vemos acá, el templo fue construido en el año 1896 y miren lo que hay afuera. Los detalles que tiene, la verdad que es hermoso. Estamos acá en la zona de Chinatown, así que tranquilamente pueden llegar caminando de la zona comercial que vimos en otros videos de Jalan Petaling. Patio abierto, es la característica principal que tiene el templo de Chanse suen. Todos los pabellones que tiene son simétricos. Ahí arriba en las columnas, que es lo colorido ¿no? de las pinturas. Esas, esas lámparas que ven ahí arriba son de cerámica acá hay diferencia de otros lugares que por ahí tienen velas. Miren qué interesante. Lo que hacen es prenden saumerios, ofrenda de frutas. La verdad, que es hermoso. Ustedes, cuando vengan a Kuala Pur, sí o sí van a, van a ir a, a Chinatown. Así que acá llegan caminando. No hace falta que tomen ningún. Ningún colectivo, ni el monorriel ni nada vale, Tienen colectivos gratuitos pero, pero llegan perfectamente caminando No tarda más de 10-15 minutos Y el lugar tampoco es muy grande Así que, así que no van a no van a tener que estar mucho tiempo aquí La entrada también es gratuita Eso tenganlo en cuenta, así que tampoco van a tener que Que pagar Para poder entrar El olor que hay acá es riquísimo Los, los aumeros tienen olor realmente Riquísimo Estamos solo en esta parte, como las antiguas los llamadores de las puertas antiguas acá esto es el lugar lo que era antes, vi la cantidad de gente que había y acá tenemos Aung xiong que murió en 2017 ahí dice, fue la líder del, del movimiento social de 1960 el Heritage Gallery muy limpio, muchísima paz hay muy poca gente igual acá miren, tenemos el lugar como era 1910 1920 pasando en 1950 miren hace 72 años lo que cambió lugar, 10 años después 1960 30 años después en el 90 ya era un lugar muchísimo más atractivo y esta es la última el 2018 ya muchísimo más consolidado y una de más importante de Kuala Lumpur esa es la tumba de Chang Shushuemen tomada en 1978 la foto y acá tiene lo que es el plano Ahora vamos a entrar al Salón de la Fama. Este es Tankin On, el patrón en teoría del Salón de la Fama. Miren acá el lugar, quizás así. Miren, este es como, bueno, es el lugar por donde ingresamos. Miren ahí arriba, lo que les decía, el patio central que es lo que caracteriza al templo. En tiempos antiguos. La Lumpur, Wansu Bueno, hay un poco, ¿no? La representación Acá otra parte también Sorry, sir De los de los homerios, El oro es riquísimo Riquísimo Ah, y la zona principal, que no lo veía antes, miren, allá, allá arriba, no les busqué antes con la cámara. Ahí. es bueno, la parte de la cabecera central. Bueno, video cortito, pero para que, para que vean este templo. Como les digo, son las tres atracciones más importantes de, de Kuala Lumpur. Es gratuito, es cerca de Chinatown, así que no se lo pierdan, vengan. Y eh, nada. Espero su, su me gusta, sus comentarios. Y nada, nos vemos la próxima, gente. Que sigan bien. Chau, chau.